Hola amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad Pues bien, luna de sangre, una luna de sangre pues no trae buen augurio Y al parecer por lo que decían nuestros ancestros pues tampoco trae muy buena suerte La luna de sangre siempre ha sido símbolo de mal año, mala prosperidad de, En fin, todo negativo, todo muy muy negativo pero, ¿qué es en realidad una luna de sangre? Al margen de todo esto, enseguida veremos qué es lo que portaba o lo que traía la luna de sangre. Pero, ¿qué es exactamente? ¿De qué se trata? ¿Por qué la luna se pone de un color rojizo? Pues bueno, esta luna concretamente será lo que se denomina un eclipse lunar total, de casi cuatro horas de duración, de principio a fin. El más largo, previsto en todo el siglo XXI, se producirá este próximo 27 de julio, coincidiendo con la luna llena. La fase total durará aproximadamente pues, unas dos horas, más o menos, algo menos de dos horas, durante los cuales el satélite natural de la Tierra adquirirá un color rojo o rojizo espectacular, conocido popularmente como luna de sangre todo el eclipse será visible desde casi toda europa áfrica oriente medio y países de asia central este eclipse se podrá ver desde el este de américa del sur cuando esté terminando y desde australia cuando esté comenzando es decir que no se va a ver en toda la tierra de la misma manera, pero los países más occidentales lo podremos ver directamente A simple vista, toda esa fase completa de la luna roja A diferencia de los eclipses solares, no se necesita ningún dispositivo especial para ver este tipo de eclipse No hace falta ni binoculares con... Lentes ahumadas ni nada de esto, al contrario, lo veremos a simple vista Estos últimos eventos que ocurren cuando la Luna pasa a la sombra de la Tierra Pueden ser vistos con seguridad directamente a simple vista, telescopios o simplemente Pues oye, con unos prismáticos puedes ver la Luna directamente, pues ese color rojizo la luna se vuelve de color rojo intenso o marrón rojizo durante los eclipses, en lugar de oscurecer por completo. Eso se debe a que parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra se curva alrededor del borde de nuestro planeta y cae sobre la superficie de la luna. El aire de la Tierra también dispersa más luz de longitud de onda más corta. Lo que queda es la longitud de onda más larga. ...el extremo más rojo del espectro. La hora del eclipse será alrededor de las 19.30 a las 21.13 horas aquí en España. También habrá algún tiempo antes y después cuando la luna esté en la parte más clara de la sombra de la Tierra... ...que se llama penumbra. Incluyendo ese tiempo de penumbra, el eclipse durará 3 horas y 55 minutos además la luna estará en un punto más alejado de la tierra a lo largo de su órbita esto lo ha comentado earth sky eso significa que la luna aparecerá un poco más pequeña en el cielo y tardará un poco más en atravesar la sombra de la tierra pero esto sería la parte pues, más científica de todo este hecho como habéis visto pues bueno la tierra se pondrá justamente delante del sol y se proyectará una sombra de color rojizo en la superficie lunar pero esto no se sabía antiguamente en el mundo antiguo esto pues, se desconocía y podemos remontarnos al tiempo de los sumerios por ejemplo esto representaba pues, un gran problema que hubiesen este tipo de lunas se pensaba pues, que iba a haber un tipo de guerra Algún tipo de, bueno, de historia truculenta en aquella zona Los griegos también auguraban, pues mal rollo, como se suele decir Ellos cuando veían este tipo de luna, pues eh, se podían celebrar una serie de festividades En la que ellos lo que hacían era pedir a los dioses, pues que no se derramase sangre Incluso aquí podría intervenir el propio Marte, que era el dios de la guerra si nos remontamos eh, a áfrica del norte que esto sería pues la cultura egipcia pues tampoco auguraba nada bueno es más fijaos si es así que no hay ninguna representación en el antiguo egipto sobre una luna roja ¿Por qué? porque esto no traía buena suerte la luna roja era prácticamente tabú poder hablar de eso que estaba ocurriendo en ese preciso momento Que era pues simplemente un eclipse Y se volvía la luna de color rojo Con lo cual en Egipto ni tan siquiera se representaba Es más, se puede, se puede decir que ellos controlaban Sabían cuándo iba a ocurrir algún tipo de eclipse Y lo que hacían era celebrar festividades un poco... Más o menos como hacían los griegos, celebraban una serie de festividades para paliar la furia y la ira de los dioses Con lo cual también creían o pensaban mejor dicho que esto traía sangre Luna de sangre, si nos montamos un poquito más hacia acá, hacia nuestra época, pues podemos hablar de la Edad Media, incluso un poquito antes de la Edad Media Se hablaba ya, los mismos celtas hablaban y los vikingos posteriormente Hablaban de que eso era símbolo de mal augurio Algo pasaba, algo estaba ocurriendo que no iba a ser nada bueno Pero lo que me llama mucho la atención es que todo esto puede tener un simbolismo Todo esto pues puede tener pues, bueno, algún tipo de símbolo a nivel... Pues bueno, personal de cada uno, pero lo curioso es que ahora en el siglo XXI hay personas que siguen pensando esto. Yo no sé si realmente va a ocurrir algo malo, si va a ocurrir algo bueno. Lo que sí va a pasar es que vamos a tener un espectáculo delante de nosotros y que yo os invito a que podáis realizar fotografías a lo que pueda estar ocurriendo en ese momento se sabe que en el mundo de los celtas, aquí en Europa pues se hablaba de que también era un portador de mala suerte la luna roja los vikingos también en su cultura hablan muy poco de las lunas rojas y se puede decir que incluso hubieron batallas y contiendas militares en el momento en el que estaban los vikingos en Europa que aprovecharon porque sabían cuándo iba a ser esa luna roja ...y aprovecharon pues para tener más fuerza y poder invadir algunos de esos lugares o de esos pueblos que ellos invadían. Se sabe que en el mundo esotérico, en el mundo por ejemplo de la Wicca, en el mundo pues de la brujería más occidental... ...pues se sabe que la luna roja no es nada buena. Yo no sé, como he dicho, si es buena, si es mala, si es mejor, si es peor, no lo sé, pero <coughs> la tradición cuando hay una tradición detrás de todo esto es por algo no es por gusto ni por bueno quizá como dicen algunos esas tradiciones era por ignorancia también puede ser que sea por ignorancia de la época pero lo que sí es cierto es que a día de hoy este tipo de rituales este tipo de cosas que se practican con la luna roja se siguen practicando muchos hablan de catástrofes, muchos hablan de que va a venir un planeta a impactar la Tierra o que va a ocurrir bueno, ya sabéis que eso se sabría un poquito antes con antelación y que, si os digo sinceramente, el planeta no está peor de lo que puede estar así que no os preocupéis que la Luna Roja no va a traer nada más de lo que ya tenemos en este momento así que yo por mi parte, pues bueno, daros un cordial saludo, aclarar un poco este tema y sobre todo disfrutad de estos, estos días, el, el, el día 27, pues que vamos a poder verlo aquí, en Occidente Posteriormente habrá otro eclipse Pero bueno, será un eclipse diferente, no será un eclipse como el de la luna de sangre Pero esto ocurrirá en el mes de agosto de este año 2018 Que no es por nada, pero este año son cuatro eclipses Justamente cuatro eclipses, lunares, solares, bueno, no importa, uno y otro, pero son un total de cuatro eclipses Con lo cual, pues bueno, todas estas cábalas que se están haciendo, pues dicen que este puede ser un año de mal augurio ¿Quién lo sabe? Gracias amigos, nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima